Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 311 Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Los juicios se inventaron para usarse como un arma contra la verdad. Separan aquello contra lo que se utilizan y hacen que se vea como si fuese algo aparte y separado. Luego hacen de ello lo que tú quieres que sea. Juzgan lo que no pueden comprender, ya que no pueden ver la totalidad y por lo tanto juzgan falsamente. No nos valgamos de ellos hoy. Antes bien, ofrezcámoselos de regalo a aquel que puede utilizarlos de manera diferente. Él nos salvará de la agonía de todos los juicios que hemos emitido contra nosotros mismos y restablecerá nuestra paz mental al ofrecernos el juicio de Dios con respecto a su Hijo. Padre, estamos esperando hoy con mentes receptivas a oír tu juicio con respecto al Hijo que tú amas no lo conocemos y así no lo podemos juzgar. Por lo tanto, dejamos que tu amor decida qué es lo que no puede sino ser aquel a quien tú creaste como tu hijo. Juzgo todas las cosas como quiero que sean. Amén.